del libro de, la, de los jueces de la corte. Claro. Háblanos un poco sobre la situación que está atravesando en estos momentos el Partido de la Liberación de la No, pues simplemente esperamos que la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo dentro del PNL de la necesidad que tenemos de respetar la constitución que es la ley de la ley. Nosotros lo único que queremos. No hay mayores diferencias creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la constitución iremos todos juntos a las elecciones del año siguiente. Y usted dice si hay respeto. En caso de que sea respetada la, la constitución, entonces yo, ¿qué, yo, yo espero, ¿qué podría pasar? No, pues, yo espero que al final yeah, yeah. habrá esa solución. Aquí siempre eh, se comienza. Con una solución absurda y, y terminamos al final poniéndonos de acuerdo. Pues aquí hay la presentación del libro de, la, de los jueces de la corte. Háblanos un poco sobre la situación que está atravesando en estos momentos el ¿eh? Partido de la Liberación No, pues simplemente esperamos que impere la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo dentro del, del PND de la necesidad que tenemos de respetar la Constitución que es la ley de la ley, es lo único que queremos, no hay mayores diferencias, creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la Constitución, iremos todos juntos a las elecciones del año 2020. Y usted dice si hay respeto, en caso de que sea irrespetada la, la Constitución, entonces, ¿qué, yo, se yo, yo ¿Qué podría pasar? No, yo espero que al final habrá esa solución. Aquí siempre eh, se comienza con una solución absurda y, y terminamos al final con un lugar. Pues hay la presentación del libro de, la, de los jueces de la corte. Háblanos un poco sobre la situación que está atravesando en estos momentos, a ¿eh? partir de la liberación de la No, pues simplemente esperamos que impere la sensatez, la prudencia,